por Antioquia, de la Copa Nacional de Duro, nos encontramos en Ángel. Vamos a mandar a él! vamos a mandar a Ángel. Vamos a mandarlo. matarlo! el, el de de matarlo! <risa> <risa> <risa>